Con la presencia de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana PLD en la mañana del sábado, se llevó a cabo una ofrenda floral para celebrar los 45 años de su fundación. En el marco de la actividad del máximo dirigente del Comité Municipal del PLD en Manol Trinidad, afirmó que el partido ha sido uno de los pilares fundamentales para el crecimiento del país en el desarrollo de los 18 años del gobierno. Y si bien es cierto que en estos 45 años de fundado no hemos cumplido con esa meta de sacar a la República Dominicana de la miseria y del atraso. Sin embargo, en estos 18 años de gobierno del PLD hemos avanzado de manera vestidumosa. Veamos algunos indicadores que indican realmente que el país avanza. En el año 1996 cuando subimos la dirección del Estado, el Producto Interno Bruto, que no es más que el valor de los bienes y servicios que produce el país, apenas llegaba a, 200, a 18 mil millones de dólares. Hoy en día, en el año 2018, el Producto Interno Bruto es de 76 mil millones de dólares. Eso significa que los gobiernos del PLD, Hemos crecido cuatro veces más, hemos producido cuatro veces más, más, batata, más yuca, más cemento, más varilla que lo que se producía antes. La actividad contó con la presencia de funcionarios locales de diferentes entidades del Estado. Yoani cordero NTN, su noticiero regional.